Muy bien, hay que contar estas cosas, se nos rompió un farol antes de empezar el programa Sí, cuando uh, se corta todo Se corta las luces, cuando hablamos de que iba a estar el señor escudero acá con nosotros yo no me hago responsable. Bueno, alguien no tiene que artillar. O lo gatilla usted o lo gatilla Nacho. Alguien no tiene me que gastillar no sido... lo... Bueno, otra más. Bueno, no Se siguen rompiendo día, las cosas. Ha sido no, no, pero cada vez que viene usted pasa algo, se nos rompen las computadoras, no están toque, explotando no las no la cosas. No está de ser tocando. Es una persona con mucha energía. Con mucha energía. Tiene mucha energía, un aura muy importante. Tiene un aura es... importante, sí, ya me lo han dicho. Yo voy caminando y las flores florecen. Ah, pero qué lindo, hasta las de plástico. Muy bien, pero qué capacidad. Los cementerios son un lugar para mí. hermoso, es muy lindo uno. Se va romper. Sí, mucha sí, plata no, Qué lindo eso Bueno ¿Qué me ha traído el Le doy día el número, ¿quiere? Ah, dime el número que tenemos? cada vez Me 30, está costando más ¿no? sacar número Falta el pinchecito Acá tenemos un pinchecito Y se, se lo, lo, lo ha choreado. La, la gente voy. de Objetivo Universidad Se Yo lo ha Yo no quiero tener nada que ver con eso Vamos no a robar la bandera después Bueno ¿Qué pasó? Hoy hemos traído, traído Una historia que va a dejar A más de uno con la boca abierta atentos, estamos hablando Atentos Si tiene que hacerse algún arreglo En la muela Estamos hablando De un ídolo mundial De una persona que ha tenido muchísima trayectoria en la historia de la música, sí. pero no ha sido él en persona, sino ¿Cómo? solamente su nombre. ¿Mi nombre? No, no, el de, ah, persona. de persona. Ah, la persona, Estamos hablando de uno de los ídolos más importantes de la historia del rock Ajá. que nos ha engañado por más de 50 años. No. ¡Arjona! No, no, tanto, no, no sí. tiene tanto, no, no tiene no tanto. Sé cuál era. Estamos hablando, y les digo en serio, de que Paul McCartney... Murió en la década no, del 60 no, digamos, no, no, y alguien no, no, lo reemplazó. acá en el estadio. Era un impostor. ¿Era un impostor? Era un impostor. traquearon un impostor? Sí, señor. Ahí chicos un impostor. en el estudio. Este, este, este es Paul McCartney. Ahí va. ¿No? ¿Este es Paul McCartney? que Sí, ¿Este es Paul McCartney? ¿Este es el impostor de Paul McCartney Eso, que acaba eh, de sacar su disco solista? Creo, creo, ¡No es, no es no, esa no, cola! No, ¡No es Paul McCartney, es Paul McCartney por este! Por es, favor, tenemos un, un desfasaje en sonido, le pido disculpas. ¿Qué pasó, acá? ¿eh? ¿eh? No, hubo ahí un equivocación. Pero me hicieron pero confundir, no es Paul McCartney. Bien, usted dice, murió y le pusieron un impostor. Exactamente, corría el 9 de noviembre de 1966. No. Cuando Paul McCartney abandona el estudio donde estaba con los Beatles. Sí. Muy peleado con John Lennon. ¿Por qué? Tanto no sabemos Ah, bueno, pensé que era un dato Muy importante. Muy peleado con John No sabe, por algo, cualquier cosa puede sí, haber problemas sí. ahí, viste, que va sí. con mi nombre, con tu nombre. Ah, con, nombre, con problemas, con nombre, problemas de, de cartel. De, de cartel, exactamente, de, de canción. Entonces, él va en el auto y ve a, a Linda McCartney, ¿no? Ajá. Que luego sería claro, Linda Claro, sí, porque McCartney. si viera a una mujer con su apellido, era la hermana. Claro. No, no, no, sí, en ese sí, caso, sí. no, no era todavía Linda Y McCartney. entonces, ahí él sufre un accidente terrible. No. En el que muere decapitado. No. no la cabeza de Paul McCartney la pierde el instante que tiene el accidente y a partir de ahí se crea esta historia que a través de los años se ha podido comprobar por diferentes pistas que dejaron los Beatles en sus discos, en sus canciones y en diferentes fotos para hacernos, darnos a entender de que Paul había muerto y quien estaba ahí era un impostor. Esto no me no da digo, más eh. miedo que la próxima factura, factura de luz. Sí, sí, la verdad que da mucho miedo. Entonces usted dice que hubo todo un complot para tapar la muerte de Paul McCartney. Exactamente. ¿Y dijo, si usted mismo... lo reveló? Usted dijo, miren esto, miren esto y ahora miren esto y van a ver todas las pistas que encontramos. No, en quiero, el no quiero atribuirme la teoría, no quiero sí. atribuirme la teoría, pero sí es cierto que hoy vamos a desenmascarar todo esto y vamos a comprobar de que Paul... Eh... la total, esto no lo mira nadie. Atribúyasela a, sí, sí, a, sí, a usted, Yo investigué sí. y llegué investigué, a esta conclusión. En teoría, se sí, escuchó sí. todos los discos de los Beatles, vio toda la, la, la Los escuché portadas. todos al revés, además. ¿Y, ¿y qué dicen al revés? Para encontrar diferentes Es verdad pistas? que hay música que uno la escucha al revés y te da, no sé, la formación de Temperley. No sí. sé qué hace, te la escuchás sí, al sí, revés y totalmente, totalmente, 98. Sí. ¿Cómo? <risa> la de Temple del 98, ¿Es cierto? 98, sí, sí. Pero es cierto que pasa eso con la música. Sí, muchachas, por ejemplo, con que se hay que adorar iluminales? a uh -huh. Incluso una de Pibes Chorros está muy buena que arranca la, la letra al revés. Sí. Este, uno da vuelta y, y encuentra un mensaje ahí. Ajá, muy bien. Trajo ah. pruebas, porque que yo... pruebas, he ah, traído bueno. pruebas. ¿Quién cree que Escudero es teoría? <risa> Mira. Ese este es un mensaje. disco de los Beatles al revés. Esto es un disco de los Beatles al revés. Sí, sí, Exactamente. Sí, esto sí, esto sí. se escucha. Pensé que sí, era Yuya. Sí, no, sí, no, no, no, es no, no. no, Es un disco lo de los Beatles al revés. Se escucha así. Exactamente. B. Lenit al revés se escucha A ver, podemos volver a escuchar Lenit al revés. Lenit al revés. Claramente. Y los chicos festejan acá porque son fanáticos de los Beatles. Ahí los vemos. No, esa es la otra tribuna. no hacen quilombo. Aquella es la popular que hacen quilombo. Muy bien, ahí los tenemos festejando Elari eh, y Larilé, que porque son fanáticos de los Beatles, ¿sí? Exactamente. Vamos a ver bien. la primera parte entonces de esta revelación. Secretos que han dejado, pistas que han dejado los Beatles a lo largo Espere. de su vida. y sí. antes, traje una prueba irrefutable. ¿Qué trajo? Traje una prueba irrefutable ah, que me llegó aquí pero en el otro lado después. del mundo, del viejo continente, por supuesto. Que sí. una prueba irrefutable. Una sobre prueba lo que irrefutable, he traído una prueba que si la pongo en Mercado Libre. No, no la venda, Mercado vuela, Libre. vuela vuela. Pero no, esto no, no. Esto va sí, a ser sí. una prueba que... Eh, de que Paul McCartney murió decapitado. Por favor. Deme lo, el material, por favor, sí, para entregarle a acá. Material de última generación. Bien. Está esto bien. los niños que están aquí no lo conocen. El Con esto, esto usamos en lugar de pendrive. En, su, en nuestra época. Dos que ya es decir, en nuestra época revela cierta edad, ¿no? Sí, en nuestra tráiganlo. época tráiganlo. lo usamos como pendrive. Ese material que se acaba de llevar Maggie. Por favor, eh, Florencia Rives, te pido que lo pongas. Ahora toca explorar los mensajes ocultos en el álbum del Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lanzado el primero de junio de 1967. Según los mismos Beatles, la portada del Sgt. Peppers muestra una bulliciosa procesión frente a una tumba recién cavada. Alrededor de esta hay un sinfín de símbolos. Y si nos apegamos a nuestra teoría conspiratoria, podemos traducirlos en jugosas pistas. Del lado derecho encontramos a una muñeca con un suéter a rayas. Sobre su pierna derecha hay un cochecito de juguete, un Aston Martin. El mismo modelo de auto que, según se dice, Paul manejaba durante el accidente. Junto a la pierna izquierda de la muñeca hay un guante blanco, aparentemente manchado con sangre, otra referencia al accidente. La televisión apagada a un lado de la muñeca representa el silencio informativo de los medios alrededor de la muerte de Paul. Las flores rojas del título principal forman la palabra Beatles y no The Beatles, solo Beatles. Esto se puede interpretar como que ya no son los Beatles, sino solamente unos cuantos Beatles. Debajo del nombre encontramos un arreglo de flores amarillas que forman un bajo, el instrumento de Paul. Este bajo apunta hacia la izquierda, como si fuera tocado por un zurdo, y Paul era el único zurdo en la banda. En la parte inferior de la fotografía se encuentra una estatua de Shiva, la diosa hindú, quien parece apuntar un dedo hacia Paul. En la tradición hindú, Shiva es la diosa de la destrucción.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 Podemos notar que John, Ringo y George están parados un poco de lado, proyectando volumen, mientras que Paul se ve plano, como si fuera uno más de los cartones de la foto. Muy bien. A ver, ¿querés más pruebas? Yo más pruebas, que esto no le puedo dar. ¿está? Yo más pruebas la empiezo a cobrar. La no, verdad que lo que hemos mostrado en este momento Es prueba no, Bueno, guarda, se siguen guarda. rompiendo las cosas Bueno, basta no, se pudero, puede no, no, no lo haga más No, no está haciendo nada, <risa> ¿Algo no hace? nada Algo hace No, no está haciendo nada ahí, ahí Se me rompe era. todo Después me, me agarran sí. a mí, Claudio me No, dijeron, pero pobre hombre, Te hombre, entonces, Yo no pago de nada acá bien. No, no tiene que pagar nada No, no hace pago falta. El mango acá. Es pura energía Bueno Señor que Ahí visto veíamos aquí? el análisis de Sergeant Peppers, uno sí. de los discos, ¿no? que parece un funeral realmente si uno lo analiza detenidamente. Sí. Hay tierra removida, muchas flores, se ve incluso los cuatro Beatles que bajo uh -huh. y un bajo que tiene tres cuerdas, ¿no? Como indicando uh -huh. que falta una. Y eso simbólicamente sería que falta por Macar. Oh, hey. Esto nadie lo había pensado hasta que Gastón Escudero se levantó un día, se chocó una pared y dijo a partir de ahora voy a empezar la a la pensar renta. que se golpeó el dedo chiquito contra la mesita ratones y dijo, serio, voy sí, a ponerme sí, sí. a pensar por qué los Beatles eh, componían estas canciones y hacían estos... Los Beatles, por aquella época, en 1966, sí. hacen un concurso eh, para imitar a Paul McCartney. Ajá. Entonces llaman muchísima gente. ¿sabes? Ah, pero eso, eso es real. Sí, digo, sí, eso, es real, es real. No es un secreto. Eso no, fue... no, no, no. Imaginemos no, que en esa ah, época los Beatles eran ¿no? furor. Era como si yo ahora te dijera el pasito a pasito, ¿no? El, claro. Despacito, ¿no? Sí. Este, entonces... O Se si hicieran uno a uno para ver quién parecía a Luis Fonsi, Claro, pero estamos hablando a nivel mundial, universal. Sí. Y yeah. eh, entonces, acá gana un hombre llamado William Campbell que lo imitaba muy bien y era muy parecido físicamente. Uh -huh. Campbell tiene además la particularidad de, de ser huérfano, al igual que McCartney. Miren usted. Es entonces que hacen este acuerdo los Beatles para que él ocupe el lugar de Paul McCartney. De un Paul McCartney decapitado. Wow. De un Paul McCartney decapitado. Y como sabemos, un tipo decapitado canta muy mal. Oh. Entonces, ya, hay que, ya lo sacaron directamente de la banda. Sí. Es justo todo, ¿no? Muy justo todo lo que <risa> le han hecho. Ahora, si pasaron los años y siguieron componiendo como compusieron, yo me quedo con Campbell, entonces por ahí por McCartney era un desastre componiendo. Bueno, ese es El, no, el, el que, que estuvo nuevo componía muy bien. No, era músico. Esta teoría empieza a surgir en el año 66 en una radio de los Estados Unidos y ahí empiezan a comparar algunas cuestiones como eh, los ojos de Paul McCartney antes mm -hmm. del 66 y luego del 66, claro. eh, su altura, cerrados sus rasgos de este, físicos, su boca sí. y había incongruencias, no No eran del todo iguales. No era parecido. Yo no creo, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, sé? tiene que creerlo. No, y no, no, la, la no. mano... La Discúlpeme. mano derecha, porque Paul McCartney era zurdo Exactamente Y en muchas fotos aparece fumando con la mano izquierda Con la mano, o sea, derecha. La mano derecha, perdón Claro, sí, sí, sí. sí ¿Qué me va a decir, señor TVU? No, no, que yo necesito más pruebas Que así no, no, no puedo creer en algo Porque viene un tipo rompe <ríe> todo como Vamos escudero. a rirnos del señor TVU, venga <ríe> <ríe> Mira cómo nos rimos de usted y en su cara No, no me gusta eso, es que eso. En <ríe> la cara. Sí. ¿Sabe qué, señor TVU? ¿Quiere más pruebas? Sí, esta. a ver Espere un segundo, porque... Ahora afecta, ahora sí. Lo primero que salta a la vista son los bizarros disfraces de animales que visten los Beatles. Un hipopótamo, un conejo, un gallo y abajo al centro, una morsa negra. El negro, como sabemos, es el color del luto. Además, en algunos países escandinavos, la morsa es un augurio de muerte. Muchos he especulado sobre quién es la morsa. Aquí les diremos que la morsa es Paul, que el nombre de la banda oculta un número telefónico. Si ponemos la portada ante un espejo, veremos que la palabra Beatles se transforma en 231-74-38. O si la ponemos de cabeza, aparece el teléfono 537-14-38. En cualquier caso, se dice que cuando alguien marcaba este número, se escuchaba un misterioso mensaje diciendo... Getting closer. Te estás acercando. En la portada interna o la página 1 del CD aparece una caricatura donde están los cuatro Beatles como magos y Paul es el único a quien el sombrero le tapa la cara. Esto indica que no es realmente él. Debajo de esta ilustración se puede leer Away in the sky, beyond the clouds, live four or five magicians, lejos en el cielo más allá de las nubes viven cuatro o cinco magos cuatro o cinco si asumimos que estos magos son los Beatles del dibujo podemos inferir que el quinto sería Billy Campbell el doble de Paul vemos a Ringo y Paul con sus trajes de mago curiosamente el sombrero de Paul está apachurrado una referencia a las heridas del choque además Paul sostiene una varita mágica con la mano derecha y como sabemos McCartney era el único zurdo de la banda. Al analizar la portada podemos notar dos pistas que separan a Paul del resto de la banda. Primero que nada, es el único que aparece viendo al frente, a diferencia de los demás que miran hacia la izquierda. Segundo, Paul es el único que no está frente a un fondo blanco, y es más, su fondo es de color rojo escarlata, como sangre. Incluso cuando el álbum fue remezclado en 2003 y relanzado como *Let It Be Naked*, la nueva portada también muestra a Paul diferente a los demás. Si seguís escuchando a los Beatles sos un mamerto. Pero, ¿Si no te das cuenta ¿cómo? la diferencia de la Pero, voz? Yo, yo ya adiós, creo que, que si seguís siendo parte de esta farsa de antes de es porque 66. te gusta que te mientan. Son muchas las pruebas. Gastón Escudero el trae acá. El... Sí, antes te voy a contar algo sí. más. Ah todavía. bueno bueno me conté. aquí no vimos el disco *Abbey Road* que también Ajá. ha sido una una gran prueba de esto, y es que van los cuatro caminando por aquella famosa senda. de sí. God, eh, Y va primero John Lennon vestido de blanco, Ajá. que sería un sacerdote ¿no? uh -huh. en, en la simbología. Como una interpretación. Sí. Va detrás este, George Harrison. No bueno, eh, se le rían, eh. Va detrás favor. Ringo Estar sí. vestido de negro, que sería una especie de hombre que lleva... Funebrero. Un funebrero, exactamente. Ajá. Detrás va Paul McCartney descalzo, como alguien que... El fiambre. Que, claro, sí. sí. Y detrás y, sí. va George Harrison vestido como un sepulturero. Esto también este, mira, nos indicaría que... ¿Cuántas veces viste esa tapa y no te habías dado cuenta? Bueno, aquí, aquí se lo acabo de, de, de, de explicar. A la tapa de Bird uno de los discos más famosos. Muy Incluso bien. en Revolution 9, si uno lo escucha sí. al revés, puede de, descubrir que dice Paul, chocó con un poste, traigan un cirujano, está muerto. Sí, ah, pero es muy específico en sí, ese sí, caso. Sí, no, sí, sí, estamos ¿En serio es muy específico? Y sobre específico. el final dice, eh, lo extraño, lo extraño mucho. Lo pues. extraño, mira sí, usted. Sí, sí, sí, sí. Wow. ¿No sea, bro, ¿Qué, cómo, cómo, qué específico que es en ese punto la canción? Juan Chocó, y dentro de unos años lo van a estar hablando en Universidad. Dice, de hecho, uno de los temas Listerioso más famosos Escudero. de ellos. Muy bien. Exactamente. Esta traído es... una prueba irrefutable, Claudio. Una no, prueba. No ¿Esto? Le Después digo la... esto. Porque por ahí no creyeron, hijo, estos son boludeces. Trajimos gente del CONICET. Para que venga a revelar si esto es real o no. Escudero, tenemos en exclusiva. Muéstrelo delante de cámara. Permiso. Guarda, guarda, guarda. Ah, Decirle eso tenemos... a alguien que tiene un tapado, es peligroso. Cuidado. Sí. Esto el es una peine. prueba. Tenga cuidado, escudero. El peine de Paul McCartney. Mire usted. No. Con la sangre de Paul McCartney. Ah, bueno. Pero ¿Cómo sabe Ah, bueno. Ah, ¿no bueno. no se ve. El ah, bueno. Ahí estamos viendo. Perdón, a ver si acá se, se ve. no puede decirme que esa es la prueba? Acá se ve. ¿Se ve esto que es sangre no? Lo voy a poner más acá. No, puede. ver. Ahí se ve, mire. Llamame al escribano del conicet. Esto es mancha de sangre. Miren lo que es esto. El... Puede venir, eh, Maggie, que usted estudió en el conicet, por favor. Estudió en el conicet. Estudió en el conicet. <risa> el conicet. No, bueno, ¿eh? ¿Tiene ahora no sangre? No, mire que hay poco, pero no se... No se peine con el peine Es de sangre, Macar Es sangre de Paul McCartney, lo acaba de revelar el conicet. No, sangre no de Paul McCartney, esto esto vale una fortuna Estamos lo vamos hablando hablando a dejar a la posteridad no. por supuesto que sí vamos a armar un museo acá, y que la posteridad pague lo que tiene que pagar por ello el, el, último. Último el último peine de Paul McCartney que se ve que se estaba peinando cuando quedó degollado de y por eso tiene todavía la sangre de... un un andaba por el auto. que te dice la verdad exactamente, <ríe> exactamente. La programa que te dice la verdad me gustó muy bien escudero como Otros siempre. casos también de sí. Avin Lavín, por ejemplo, que se dice que la reemplazaron. De Lavin, que Lavín, sí. que estaba en el mismo auto que Paul McCartney. De Leonardo DiCaprio sí, sí. también se dice que lo reemplazaron. ¿Leonardo DiCaprio también? Exactamente, Eminem también se dice que lo reemplazaron. Eh, sí, la señor. mitad de la gente fue reemplazada. Sí, señor, son todas este, teorías que, que dicen que murieron y fueron reemplazados. Bueno, Claudio Alonso. También, hace sí. muchos años también sí. murió en un accidente de tránsito y me trajeron a mí. Claro. Dale, <risa> trajero. Bueno, bueno, bueno, ya está. Señor Escudero, muchas gracias. Muchas gracias. Por haber Para venido. la próxima clase, me voy a sí. la de clase <risa> Para la, <risa> próxima la próxima columna. Clase, esto prácticamente es una me clase. Voy a traer sí. una historia sobre una persona que eh, era sí. muerto, lo reemplazaron por otro muerto. <risa> es <porque> Estoy <risa> hablando de. Claro. Está Martino Martín en el patrón Baus. No le <risa> no diga eso. Vaya, ese escudero.